Sí, está listo En 5, 4, 4 3, 1, 2, oh, 1 Estoy pidiendo solamente que hoy día todo salga bien Se ve en buen estado Te el sueño de cabrón, chicos, no lo puedo creer Juega con los bastones ahí la zapata este es el que se rodó la primera vez creo que entendí qué es lo que está pasando mañana palas pero también casco ya a toda la comunidad de Peñaflor ¿Cómo está? ¿Para nosotros? ¿Para nosotros la pici? Compadre, te lo agradezco un montón No salís la ayuda que estaba para mí ¡Hija! Oh. Detrás de la mini viene esta pendiente que... Oh, no estoy avanzando, me estoy cayendo. La máquina está en el aire. No me importa que chispee, porque acaba de hacer un tobogán. Se acabó el frío, pero ahora le salió un sonido bien feo a la máquina. Esto se pone cada vez más feo. realidad que da lástima Ahí está. Oh. Esas tres tierras no están conectadas en ningún lado porque a Germancito se le pasó uh. No te metas con los mini Se calienta en ralentí, eso ya no es... Normal, y aquí está el problema. Estoy muy contento, estoy muy quemado. Ya no, ah, ya no quiero más. Weón. Llegamos al morrito. Al fin, soy la mini. No suena muy rudo. Oh, Dios, vamos a ver que tanta tierra cabe acá adentro. Díganme ustedes, gracias, Andrés. Weón. Ese balde mueve, pero. aquí el problema, está hecha mierda ¿Cómo te fue? Bien ¿Entró? Sí Muy bien A la tonta se le está saltando a la tercera No andaba tranquilo con la máquina atrás Las frenadas eran larguísimas ¿Qué chucha? No te lo puedo creer <risa> ¡Ay, oh, se comió toda la quebrada, ah, weón! Christian! Ah, recoger caca! ¡Nos vemos cabros! ¡Gracias por todo! Me vienen a romper el circuito. La invitación está hecha al 31 de marzo de este mes. Hola que tal mis patrones, señores y señoritas Estoy Llegué al fin a San Francisco Mostazal eh, Llegué un poquito pasado las 2 Tuve que ayudar a mi papá con algunas cosas Pero volviendo al tema, estoy con pala un... No tenía chuzo así que hice una estaca grande Y voy con un martillo Camino a poner las señaléticas del de parque Para que ojalá la gente no se pierda mañana Y dejar todo más o menos preparado para lo que, se, lo que sea que se venga mañana eso no amanecer en San Francisco hasta ¿no Sal y estoy expectante de lo que va a pasar hoy día <susurra> <susurra> ah. <risas> oh el perro rico, ¿ver? cáchate perra? Sí, perrito, no sé. Ah, una tierna. Oye, de las tres que tenía. Ten... ¿La más suavecita? ¿Para él? La más suavecita es el morrito que está ahí arriba. ¿Cómo <risas> mono? Oh, Buena, todo bien, buen Bueno, verte tanto sí, tiempo, buen ¿Cómo están, cabrón? Oh, bueno verlo, weón. Hola. Buenas, ¿cómo andamos? Adelante señor. Esa señalética asquerosa te dice para dónde ir. <risas> ¿Cómo está ahí? ¿Todo bien? Y a disfrutar nomás, chiquillos, dale. Sígueme. Hola, hola. ¿Cómo andamos? ¿Cómo están, chiquillos? Hola, hola. Bienvenidos, cabrón. Buena. Chris. ¿Bien y tú? Bien, pues bueno. ¿Qué rico tenerte acá? Aquí están todos los muchachos de mí. ¿Cómo está, Nico? Nico Carr. Jorge, ¿cómo va? ¿cómo va? Hola, hola. ¿Qué tal? Buenas, compadre. Uh, ¿Cómo estás ahí? Hola. ¿Cómo estás? Un gusto. ¿Cómo te va? Buena, compadre. Es que te veimos todos los días. No, ah, a buena. Bueno, ¿No podemos sacar una foto? Obvio que sí. Es que ¿Cómo está ahí? Venimos a verte. ¡Uha! Ver, no, ya van a estar al lado aquí, hermano. Yo les hago una ja, Buena, cabrón. ¿Cómo estamos? ¿Y tú? ¿Todo bien? Buenas, chiquillos. Yo sé que era grande, pero la nada. No, <ríe> <acá, ¿tú? ríe> <ríe> Hola, ¿qué tal? Buena. No, no, no, no. O o un gustazo. ¿Cómo están? Oye, te voy a ganar ahí por el team de H. Ah, pero por supuesto. Apoyamos hasta que estén aquí. Bueno, un gusto, hermano. Bacán, cabrón. gustazo igualmente. Ya, el <ríe> no, bien. ya estamos aquí. No, no, no. ¿Cómo te va? Un gusto. Un chiquillos, huevón, no te siguen del flanco, bueno. Oh, motivado Oye, Qué buen cabro. Bacán, muchas gracias. Vamos, sí, ¿quiénes suben, amorritos ahora? Vamos, démosle Hola, ah, hola. ¿Cómo están chiquillos? ¿Todo bien? Uh, ¿Cómo va? Uh. Bien, acaba de probar las pistas. <risa> buena, disfruten. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Sí, ya, bacán. ¿Cómo van chiquillos? ¿Todo bien? ¿Va bien. bien? Perfecto. Bien? Perfecto, buena, buena. Uah. Todo bacán. Aquí en Morrito, chiquillos. Así que a disfrutar nomás. Nos vemos un ratito. Chau. ¿Le gustó? ¿Cuál le han hecho? ¿Cómo estáis? la primera. Uy, pero la ciudad rica, Ya, bacán, el mirador y morrito. Esta es tu primera, esta es la más difícil. Sí. Ya chiquillos, nos vemos abajo. Uh, oh, esta pista, weón. Bueno. que relajo esto Woo. Así que no le toqué freno, bueno, ¿Cómo? A suelta más. ¿no? ¿Cómo? Abalata suelta nomás. Abalata suelta. <risa> ¿Cómo andamos cabrón? Me daría miedo que alguien pase de largo ese peralte Sí, esa es la misma manera del show Hola, De repente súbete No, mejor no ¿Cómo te va? No, voy a ya. De repente un poquito más de atrás se puede entrar este plano yo creo ¿Oye, ¿se puede sacar más fotos, tío? Oye que sí, cómo no linterna verde! No, Seguí, tan verde como siempre Ahí son tres pistas en total Ahí aprovecha todo Hay que darle nomás, más cuidado atrás Atento con las pistas. ¿Cómo estáis? Bien, ¿y tú? Buena, bacán. ¿Tenido? Se pasaron chiquillos. ¿Todo bien y usted señor? Bien, tanto Honorable señor. ¿Para dónde ir la movida de tengo llegando acá. ¿Para donde tú queráis? Cerro que mirí, cerro que podía andar. Llegó por bueno. ¡Qué estilo la combi! No te creo. Buena Cris. Dele, dele. Disfrute. Buena Lucho. Va a estar entretenido. ¿Cómo está ahí? Bien. Estoy un poquito transpirado. Gracias. Buenísimo. Un gusto cuando quieran. Pásenlo bien ahí. Segunda toma. ¿Qué pasó aquí, weón? Cachate, ahora tenemos bike stand, nos vemos como si fuésemos profesionales. William Wallace, ¿cómo estás, Sir William? Todo bien, aquí estamos. Diego, bueno, ¿dejaste a Mati trabajando? Sí, sí ya me tocaba a mí. Oh, buena, cabrón. Bueno, me paré arriba de Tobogán y dije, no. Yo venía entrando y autos, autos, autos, autos. Vamos a ver si esto todavía funciona. Eh, ni me acuerdo cómo se ocupa, no había aprendido el control. JT, <risa> ¡qué maestro, maestro, <buen>. hola, hola, <risa> que tal? Oh, hola, buena, buena, hola, ¿Qué tal? No pego en el cerro, <risa> no pego <en> <risa> buena, cabros, que acá que hayan venido, buen. ¿cómo están, cabros? Todo bien, andar en bici, ¿cómo estuvo, Nico? Rico. Bacán. Están sacionando ya las mesetitas. ¿La bacán, bacán. Ay, bueno. oh, qué alegría sí, está. Ya ¿eh? está fluyendo... Sí, y no ha habido ni una orden. La, la orden ha sido sí, disfruten bien, las claro. pistas. Disfruta. Como que no me gusta hacer la cuestión muy pauteada, que me gusta que cada persona haga lo que quiera hacer, ¿no? Sí, ¿Cómo lo han pasado? Oh, ¿Ya han hecho un par de bajas? Bien. Abajo se dividen dos y a la izquierda es la opcional como de principiantes que hay mesetitas cortas. A la derecha hay una meseta y un down más grande. Hay un cartel todo indigno que dice fácil, difícil, pero no lo voy a alcanzar a leer. Ay, oh, que está rico el día, weón. Bueno. Trencito. Trencito. Guatita llena. Guatita llena. Antiparra, antiparra, antiparra. a abrir? Sí, estoy siguiendo. Diego, ¿todo bien? Todo bien, yo lo sigo. ¿Cómo estamos? Dale, vamos. Vamos. Uh. ¡Huele a múbalas! ¡Fallo! ¡Fallo! ¡Fallo! Andalo todo, bueno, salva, bueno, vela, ¡Bueno! Opcional, la Proline, cacha ¡Oh! oye ¿cómo venía ahí weón, me vendí, weón, demasiado encima <ríe> Entraste muy jugado en muchas curvas sí. William Wallace dándolo todo Hola. ¿Cómo estamos? Bien, bien, man. ¿Todo bien? Qué bueno Cachate Buena altura, weón <ríe> Acá con este vamos a repartirlo en un ratito ya. Bueno. Oh, el pie wow. ha oh, pasado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 Buena Andrés. Lo grabé, lo puse en pausa y lo. lo de registrar. Ya, buenísimo. Te pasaste, muchas gracias. Nos vemos un ratito ahí. Dale. Bueno chiquillo. ¿Estén bien? Buena, cabros. Atención, que... vamos al. Voy a ir al, a la última parte del mirador. Hay unos mesetitos, unos saltitos del step up. Vamos. ¿Cómo andamos? Un gusto compadre. Gusto igualmente. ¿Cómo habían andado ya? Mira, yo soy conce, empecé. ¿Qué pasó? ¿Cómo estás compadre? ¿Cómo estás? ¿Un gusto? Vale. Buena y aprendiendo, viendo videos, he salvado mucho weón. Bueno. Ya, bacán. Sí. La raja, hay, hay que seguir poniéndole ganas sí. ahí. Llévenla para allá. Po? Ahí yo tengo un bombín. Yeah. Al, al, al camino hasta el final. Yeah. Hay una carpita negra. Ya, yeah. ya. Yeah. Después vamos a pasar los stickers allá. Ya, yeah, vale, Bueno. Yeah. Uh. Yeah. Allá. Ya. Yeah. Vamos para allá. ¡Kashima! ¡Kashima! ¿Cómo le va, señor? y tú. ¿Todo bien? Tú? Mi hermano. ¿Cómo estáis? ¿Y tú? Bien. Un gusto. No, bien. Bueno. Aquí, primero es que andáis sí. en bici en cerro. Sí. Murrito. Vamos, vamos, la vamos. primera parte es la más para la que más te da el susto. Después es pura curvita. ¿Te ha gustado? Sí, la raja, me tiró por la estrella. Qué bueno, bacán. ¿Cómo te fue en el tobogán allá? Frígido. <risa> bueno. es tobogán, pero está en la raja. ¿Cómo? tiene un bajón allá, a donde está toda esa gente, hay un bajón. Pero está rico. Medio sí, pero es, El porrazo no es feo y es puro descontroler. Vamos a ir a saltar un ratito acá. No la chiquillo. Ah, buenísima. ¡Rolo! Está ahí hecho para una serie de vikingos, güey. Hola, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno, buena la montura de la bici. Está sí, sí. bacán. ¿Lo han pasado bien? Sí, está filete. No, no. Qué filete, güey. No, Cachere, no. oh, va a haber que repartir stickers. Me a ir silenciosamente a sacar uno. ¿Sacaste la piñata? Oh. No me caen en la mano. ¿Podemos sacar una foto, Germán? Oye que sí. Primero que nada chiquillos, gracias por venir. Es un honor tenerlo acá. Y segundo, ¿quién quiere un sticker? <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> buena. Vale, <risa> Buena, buena. <risa> cabros. Banda 2, banda dos. Ahí para el casco, para la bici, para el amigo, para la polola, para la pinche. ti, para tu hermano. Buena, cabros. Ya van de a dos nomás. Ojalá que alcance. Estoy cachando que se van a ir. Bro. Esto, oh, soy malo para revolver cartas. Esto es más difícil todavía. Pueden, pueden saber lo lento que reparto las cartas, ¿verdad? O sea, están saliendo puro celeste. Celeste edición limitada. Me voy a pasar cuatro ticket con un amigo que están allá arriba y todavía no se tiran. Que le lleguen a todos amigo. Sí, sí. Bacán. chiquillos. Sí, ah, bueno. <laughs> Buenísima, Buenísima la pista. Un honor. Queremos ¿Stickers? ¿Combina, combinan con tu polera. Buena, compadre. <risa> Buenísimo. Buena onda, se pasaron. ¿Le gustaron? Sí, entretenido. Qué rico, que trabajar ahora. Stickers. Vale, gracias. Oye que sí. Que Qué maestro. Bueno, Mauricio, tanto tiempo. ¿eh? Oh, bacán. qué, ¿Qué estilo, estilo. Tantos, ya son años. ¡Motivadísimo! En el cerro me, me encanta. Sí, Poniéndole todo. Aquí salen algunos rojitos. Germán, <esan> compadre. A ver, se fue todo este turro de stickers. Perrito, te basaste bueno en las pistas mundiales. Oh, que acá que hay hambre. ¡Bacán! ¡Qué rico le hayan gustado! ¡Oye que sí! ¡Mándale dos! Buena. ¿El qué? Lo agarré con la motosierra y lo dejé lo más bajo que podía. ¡Bacán! ¡Gracias! ¡Buena chiquillo! ¡Un gustazo! Bueno. ¡Me gusta tu casco! ¡Está bacán! ¡Cuidado guatona! ¡Cuidado guatona! ¡Buena! ¿Te gusta hacerlo más? ¡Sí! Por supuesto que sí Toma. Germán, ¿Cómo estás? Bien, y tú? ¿Te puedo robar una foto? foto? Oye, sí. ¿Cómo lo han pasado, cabrón? Subo, pero. Wow. Bacán. Tobogán, estás así. Tobogán, es la idea. Es maldad. Vigan, pichi. Bicicleta sigue tirada ya abajo. Una foto, perro. Ah, por supuesto, venga al tiro. Oye, Germán Una self. Una self, tira el Ya, rapito. ¿Cómo han dado todo? Bien, bien. ¿Cómo ¿Sería sí, ¿se una foto conmigo? Oye, sí. Bueno. Uff, se apagó <risa> uh, uh, uh. Cuidado, dejen pasar, chiquillos Pista, pista, buena, buena. Bacán Oye, <risa> ¿qué, le Sticker, ¿Qué le Sticker repartí recién Vamos a repartir un ratito más Cáchate oh, Bacán <risa> Qué maestro Buenas, chiquillos Nos vemos ahí ¿Cachaste el espíritu? Sí. Oh. Toma, se comparte. ¿Cómo van? ¿Todo bien? Bacán. ¿Qué hay? ¿Hay una moto? ¿Cómo estuvo la suya? Buena. ¡Motivadísimo! Bueno, chiquillos. ¿Nos vemos ahí abajo? Buenas Bueno, chiquillos. Permiso. ¡Oh, va a el cartel! Se me olvidó ponerme la antiparra. Bueno, obvio que sí. Que se me da la bici ahí arriba. O me atajaba o me pegaba un papelón ahí mismo. Se nos hunde ahí harto bien todo. Oye, como que no puedo? Agarro el asiento con la rodilla. Pero no tenéis que poner la bici en algún lado. ¿no? La ponéis plana y ahí te deberían quedar las rodillas acá. ¡Uh! ¡Ah, fondo! Sabes, te monta muy loco, lo pasó perfecto. A fondo. Eso. Uh. Bueno. Bien por dentro. Esa línea está bacana. Voy. la rítmica la, la zona esa. ¿Te quieres me Dime. ¿Me puedo sacar a las Oye que sí. Bueno. Escondido allá abajo. Cáchate. Uh. Oh, buen rechazo le puso. Buena. Está ahí saltando allá abajo, ¿no? Está ahí volando, pero así. Uf, bacán. Ese tiene el pivote más alto que la cresta, ¿no? Yeah, Oh, tenía el pivote, bajo el asiento. Sí. <ríe> eh, démosle, Te sigo, JTR cuando quieras. Esa rehabilitación, güey. Algo resexy. whoa <laughs> <laughs> <laughs> Woohoo! <laughs> Step up! <laughs> <laughs> Buena JR, weón. Bueno. No veía nada. Oh, bueno, el polvo nada, estaba nada, terrible. Nada, nada. A punto de salir así como a Ay, yo casi te choco. No, no, no, no. <ríe> yo frenaba con la bicicleta. Sí, bueno. Detienen harto, weón. Bueno. Y eso yo no la tengo con discos que funcionen muy bien para estos calibres. Bueno, buena bajada, weón. Bueno. Sí, estuvo buena. estuvo buena. <ríe> buena. Buena, buena. Buena vista Germán. <ríe> oh, acá, compadre. Ya, qué estilo. <ríe> Me acaban de contar que William Wallace acaba de llegar de su primera andada, ¿eh? En... Eh, la squash, la squash. Oh. ¿Cuál hiciste? Hice. ¿Cómo se llama esta de acá? Mirador. Mirador. ¿Y qué tal? Puta exquisita, weón. La cagó. No se siente nada, weón. <ríe> buscar a la Valentina, venga al tiro. Me humeas, o sea me entierras. Oye hay que darle para allá hasta el fondo. Te, te voy guiando. ¿Puedo sacar una foto? ¿Allá? ¿Puede ser? Ya, ya. Que voy a llevar el, al, a la Valentina para allá. Bombín tengo, sí. Hay harto tráfico. <ríe> Buena Estoy yo mirando la hora y decía: Esta niña no llega. Hay muchos autos. Hay muchos autos y ahora se fueron varios de acá. ¿Y tu rodillera y tus cosas? Porque vamos a ir a andar en bici. Te estaban esperando por el sticker No, pero estaban esperando que había dicho a la y vale, que nosotros dijimos que había subido. Sí, bueno, no sé No, pero si subió, ¿no? Que no. La, la, la, la, la, la señora. Justo nosotros habíamos partido para arriba. Sí. o bueno, si yo me di la vuelta aquí. <ríe> y partí a buscar a la valentina Martín, ya, un manual. Dale. eso es eso, pero no lo tiene que ser más fuerte entonces y puedes llegar más atrás ponte, súbete, súbete a la bici ponte como si fuese a hacer el impulso del manual ahí podéis bajar más el pecho prueba que pasa si bajáis más ¿Sí? el pecho pero estira, estira ahí también las piernas ah, dale. ¿Cachai? entonces te vas full atrás la, tu poto llega full atrás ahí la estáis manteniendo más tiempo un poquito más Tenéis que seguir practicándolo y te va a salir eventualmente. Está a punto de levantarla ahí. Tiene el, el, el freno trasero que es el derecho. Tócalo. Para que si te vais para atrás lo podéis parar. ¡Uh! estáis bien! Ese es el impulso. Ahí tenés que agarrarle maña porque el movimiento lo estáis haciendo perfecto. ¿La aprendiste viendo el manual machine? Sí, <risas> ¡Bacán! Bueno, Martín. ¿Se hizo uno? ¿Y la ha funcionado? Sí, hace Bueno <risa> ¿Te, te pasáis fácil, ¿verdad? Te ¿Puedes levantar la rasta y llegar atrás? Sí, cuando le echo muchas ganas Ya Porque el momento que estás haciendo es cortito ¿Puedes ponerte más en la posición que hace Martín? ¿Quieres tirar el poto más para atrás? Pero ahí te la va a llevar contigo, se te va a levantar sola ¿Viste? ¿Viste? Rato, <risa> voy a hacer un video de... ¿De esto? Sí bueno, ahí, ahí empezáis a regular con las rodillas sí. Mantenéis los brazos estirados pero empezáis a regular con la rodilla y tratáis de equilibrarte sí. pero está bacán ¿cómo están cabrón? Eh, ¿cómo está el... Obvio que sí. Ahora sí. El ninja. ¿Eh? <risa> en el ¿Estás lista tú? Diego. Nos pues, vemos compadre, Juan, que estoy bacán. Gracias por haber venido, llama. ¿Cómo va esa maravilla ahí? Bueno chiquillos. ¿Todo bien, cabrón? Bacán. Oh, buena trepada, <risa> Oh, bueno, Andrés. Gracias. ¿Te, ¿Te pareció muy intensa, tranquila, piola? ¿Entretenía, fome? ¿Me? Bien. ¿Me? Bien. Qué bien. Defíneme bien. Cuéntame más, Valentino Paz. Muy bien. ¿Cuál <risa> es tobogán? Tobogán en la de ahí al frente. Ya voy hecho nada, dale. Te sigo. Dale, mirando para adelante esta parte, atenta Esta es la parte más difícil Buenas chiquillos Acá ya se pone más tranquilo Por ahí. Oh, cómo está esta parte. Bien. ¿Qué te parece? Bien, está <ríe> Está tranquilita, ¿no? Oh, la palita. Vale, compadre. Chiquillos, es lo que va quedando. Así que da un sticker, a menos que quieran para un amigo, o bueno. para la polola, sí, gracias para el hermano. Quiero, ¿no? oh. gracias. ¿Para qué, qué, qué, qué, bueno, ah, para el bicho. Mándale ¿sabes? saludos al bicho. Rolo. Sí, sí, sí, este salto acá está exquisito. Es es es sí, ¿Te gustó la meseta que está acá? Sí, igual. El mirador. ¿Te cambio, vale? Para no fondearte esta. Y cambia de bici. Dale. Voy, voy muy abajo en esta. Sí, sí, te dije. Esto está ahí cero sac y William está 90% sac. Este es fotógrafo profesional. Están <risa> bacanes. Gracias, William. Muedas. Dale. Es una tierna, mom, la, la quiero. Le voy, voy a echar el pick up. Los guantes, Willy, los guantes. Ese pobre cartel duró menos que. Oh, oh, oh. <risa> dale nomás. <risa> <risa> <risa> bien, vale Acá viene un bajón a la izquierda Esta está rica está curva sí. No, está rica está como bien tuya pero ahora es cuando digo que está rica Super bien está como para <risa> acá Buena cabros ¿Cómo están? ¿Todo bien ustedes? Todo bien, güey. Ay, ¿qué bien. bien Que está aquí, está muy bueno güey. Qué sí, buena que le gustó <risa> cómo lo pasaste. Oh, estaba suelta. <risa> bueno Mauricio. ¿Qué tal? Bien, yo pensé que estaba peor esa parte. ¿Trencito? Vamos. Te sigo, Will. Presión, sanción. No, oh, no, estoy muchísimo más cómodo para moverme ahora en el aire. Lo mismo. en la loma. Ven para acá. Tengo a atropellar. Tengo a atropellar. Tengo atropellar. No, oh, es una rica cacha, Me enamoré. Dice bueno. <risa> William Wallace <risa> <risa> William Wallace William <risa> <risa> Wallace, que me reíe editando eso. ¿eh? <risa> Maldito. Chicos, <risa> yo soy Facuy. Yo soy Facu. Qué maestro, bueno, <risa> un tierno. Y tiene paciencia. No lo vas a saltar hasta que lo logre Sin botarlo. No, <risa> muy bien. Cachate. Muy bien la Muy bien. Los pido permiso, cabros. Porfa, estoy al frente, ya, a jugar. Te traigo stickers? Ya va ¿Qué es el grande Chris? Si, sí, dame un segundito, vengo para acá. ¿Cómo te fue, JB? Bien, huevo. Stickers, bueno. Christian. ¿Cuántos te pasó esto? Todo lo que me queda. puedo molestar. Dime. ¿Te puedo quedar un saludo para mi hijo que no puedo venir hoy día? ¿Y fanático? ¿Tú vienes a venir Oye, que sí. Toma, Cris, a los chiquillos, bacán. Nicolás. Bueno, Nico, te mando un mensaje gigante, un mensaje, un saludo. <risas> ya estamos medio cansados acá en el parque de San Francisco Bastasal. Anduvimos harto, me contaron que no pudiste venir, pero para la próxima hay que motivarse ahí para que nos peguemos unas pedaleas. Vale, te mando un abrazo, compadre. Vale. No, uh. más, hermano, bueno, chiquillos, oh, Está todo súper. De nuevo, pasado, qué bueno ¿no? que les gustó, bueno. bacán. No, bacán que hayan venido. Sí. Toma. Al recuerdo. Bacán. Sticker, toma. ¿Quién? Ya estoy medio lento de cabeza. No estoy cachando nada. Agua, agua, agua. JP. Uh. Listening. Vamos, vamos, uh. wow. vamos, vamos, vamos, controla! controla wow. Atento ahí, los cambios! vamos, vamos, vamos, vamos, Aguanta ahí, aguanta ahí. ¡Vamos, vamos! Uh. Agarré, agarre Bien Bien ahí uh. Eso Dale, dale oh. Suelto ¡Bueno! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Escuché toma de tiempo! ¡Uh! dale! mono dale ¡Uh! Una toma de tiempo en esta pista es pedir pagón. Yo quiero competir. ¿Ahora? ¿Ahora? ya? ¿Quieres eh, todo el tiro? quieran? No, este hombre no Hermano eh, ahora. El Chris me ha avisado, dile que gracias por avisarme. Todavía no, no está en posición, hermano. ¿Qué cambio? Es Ese no sí, va. Va tapizado en una bolera MTB en Duro, Chile y <risa> ah, en una nave de Polygon. En una nave. Va en ¿Dónde? la misma nave. Sí. ¿Es de aquí? La sí, está, ahí, en en eso... La caquita. ¿Las caquitas? ¿Las caquitas? ¿La no, no. Ahí. No, no, sí. <risa> Ya ¿Qué? Por la lluvia ¿Qué cosa? Ah, ¿Los tíos escucharon el llamado? Sí, los postares Me voy a Valhalla, directamente al Jardín de Odín. Tú sabes. Ya tú sabes Tú dame la cuenta nomás Ya, está preparado, está listo oh, Esto va a estar entretenido Está listo ya, En 5, 4, 2, Línea Racing Ah, <risa> estaba hasta la raja Qué rico, bueno uh -huh. Hace tiempo que no hacía esa weá. ¿Ah? ocho. Uno, ocho. ¡Dale, linterna! <tose> no, no te preocupes. Ya. Yeah. Oh, buena compadre. Pues gracias por avisarme, Chris. Bro. Sí, yo se entretenido. Entreteniendo, bueno. Uno <risa> deciso. Viene, viene. Viene, viene, viene, viene. Viene, viene, viene, viene. Pelea, va, y boom. <risa> Un invisible. No, pasó rápido. ¿Cómo van esos tiempos, Chris? Bien. Este, este profesionalismo no puede más. ¿Cómo en el tiempo? Uno. Pelea, pelea. ¡Go, go, go, go, go, go! Hizo oh. una toma de tiempo. Pelea. Nos vemos chiquillos, cuídense. ¿Cómo estuvo? Bacán. ¿Cómo van esas corredoras? Ahí, todos todavía no parten, están llegando arriba. ¿Están llegando arriba? Sí. <risa> ¡Dale, Caro! Dale, dale oh, wow. Vamos, vamos, ánimo Va con todo Bien, ahí Dale, dale, va con todo Con calma, con calma, todo bien. ¡Woo! ¡Oh, bacán! Cacha la Pro Line. Abriéndose para el peralte. Abriéndose para el peralte, ya no puedo negar largo. ¡Oh, bacán! ¿Largaron todas? Ya. ¡Oh! Bueno, chiquillo el acuático uh, falta agua no la proline uh. no. ven acá bros. Chau, nos vemos, que estén muy bien Oye Gris, bueno, gracias por todo de nuevo loco. Te pasaste todo, bueno, me hizo demasiado feliz la toma de tiempo Fue mal, el más alegre del mundo Es parte de... Hola, bueno, acá cuídense, gracias por venir bueno. Bacán Uy, oh, acá no hay nadie ¡Cuándo! Todos los días, mamá, yeah, mamá yeah. Oh, ¡Qué bacán! Quería hacerles una foto con la Valle. Oh, Pero por supuesto. Pues? O Bacán, compadre. No, que te vaya Chao. Bienvenido. Chao. Que estén muy bien, cuídense. Ya no queda nadie, prácticamente. Se fueron casi todos, quedan un par de autos allá, que los chicos están dando vuelta en el cerro, así que hay que esperar a que se decidan a partir para la casa la experiencia estuvo buena eh, fue realmente gratificante ver a todos andando a las pistas pasándolo bien, sesionando, saltando, doblando poniéndole técnica a la bicicleta y tratándose bacán todos entre ellos no hubo hasta donde yo sé y hasta donde me comentaron no hubo ni un altercado de discusiones o cosas por el estilo el ambiente estuvo muy, muy agradable. Así que eso me dejó ultra contento de la gente que vino para acá. A todos los que vinieron, les doy unos agradecimientos gigantes. Gracias por haber venido a probar las pistas. Gracias por haber compartido. Gracias por la buena onda. Estuvo realmente, pff, me voy a acostar hoy día, demasiado contento. Así que me fui con muchas buenas sensaciones. Parece que... Eh, lo pasaron bien los cabros y y eso. Ahora me queda esperar a que salgan todos los autos y... y partir de vuelta para la casa a descansar. Así que si te gustó esta inauguración de Bike Park, dame un like. Si tienes algún amigo que le gustaría ver cómo salió toda esta odisea de, de la apertura, compárteselo. Y suscríbete al canal para seguir viendo videos de este estilo. Nos vemos en el cerro. Ya, a empujar. A empujar. Dale, Chumager <risas> ah, Vamos, vamos con todo <risas> Cáchate no, oh, oh, oh, oh Oh, buen loco Yo le dije, baja despacito <risas> No subió sí, la... Subió, subió Cáchate Ahí, ¿sí? Bacán compadre bacán vale, vale, que vale, hayan venido ahí la otra cualquier cosa estamos atentos ya bacán vale, gracias, ¿no? la raja cuídense <ríe>